Buenas tardes gente, aquí con ustedes el Doom Slayer, pero modo cavernícola, con piel verde y con mi amigo Deriva5381 Y hoy vamos a estar jugando... Nada más no le pongan atención a mi nombre, por favor Yo <risa> hoy vamos a estar jugando a este juego horrible A Mew el, el juego más difícil de la ti. ¿Dificultad? Este, Para que vean? dificultad sí, que gamer tío? No, este juego normal. es más difícil que sobrevivir en Latinoamérica Start No, este juego es más difícil que sobrevivir en la, en la, en África Generating resources, acá haciendo pulseras Oye, si, si, si te va, si te va mal, el, si te va mal el internet no es mi culpa Ya hice una prueba de internet y tengo un muy buen internet la verdad Primer uh, paso, settings. piedras piedras. Ay, ups, este. Ay, ahí está. Ah, primer paso, a buscar un árbol. Necesito una pierna. ¿Cómo se hace? ¿Cómo oh, rápido? ¿Controles? <risa> no, estoy buscando sensibilidad. Ah. Ajá, nada más Una no, no, no. posibilidad más rápida O para que no le sufriendo tanto A la hora de pelear O a golpearle árboles Nuestra primera misión en este juego Es conseguir Armas y aquí no son herramientas sino armas Porque nos van a estar saliendo enemigos A, a cada rato Tengo que slapear a un arbolito Slapear, slapear Sape, sape Sape Oigan, por si no lo sabían Tengo do, dos shorts En mi canal, así que por si quieren Verlos Y también tengo Servidor de Discord, por si se quieren Unir, les voy a dejar el link a la, a la descripción Vale, yo también tengo, pero pues ¿Y El bendito YouTube no me deja quién sabe por qué y echemos el, el panas Y hasta podrían colaborar conmigo en un próximo video Mira, para que das que soy macho alfa voy a, voy a pelear contra No, me tocaron bien difíciles Yo solo quería pelear y me tocaron bien difíciles oh, shit. No tengo stamina No, no me voy a morir en el día 1 la... ¿Cómo no me están pegando? Oh, ya me pegaron, ya me pegaron Ahí está uno ¡Ayúdame! <risa> Ahí va otro Cuidado, cuidado, cuidado <risa> Híjole, sí, Cuidado Salta para que no te peguen tan fácil Ahí está Herradura Mayor probabilidad de uh, Asestar un, un crítico Los críticos aquí Sirven de mucho, la verdad Ah, por cierto, para pegarle a este árbol necesitas un hacha. Nada más para recordártelo. También los atrás, no necesitas. Eh, necesito madera. ¿Dónde está tu workbench? Necesito madera y bark. Necesitas un objeto que se llama bark para poder, son como cuerdas o algo así. ¡Oh, sí! Arrancamos potente. Wot 5. <ríe> Bulldozer. Chance de... de... De empujar la no, no. La... ¡Oh, estos son chidos, estos! estos son... ¡Ay, Dios mío! Son las 20 horas. Ya casi no el fecho. ¿Qué cheche. es esto? ¡Oh! ¡Cobres azules! ¿Qué es esto? <ríe> What? ¿What What the hell? Pero... ¿Esto ¿Qué? No esto ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Eso no estaba... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? me llamo deriva, ¿No? Si sí, es cierto, te llamas deriva, no, no, espera aquí. Qué débil. ¿Qué? ¿Qué? <risa> <risa> Amaron que se duerma se lo lleva la corriente. Si me est si me estás buscando, deriva, voy a estar ¿Mil? en el, ¿cómo se llama? Eh, en una en una chozita. Y te recomiendo ¿Ya? que te vengas porque ya se va, ¿Ya? porque ya se va a hacer de noche. No, no? Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Corre, ¡Corre, corre, corre! Vamos a meternos y a tratar de aguantar la noche aquí, ¿no? ¡Rápido, de ¿Pero dónde estás, de en esta casita! ¿Estás en la casita? ¡Oh, sí es cierto! ¡Cuidado, cuidado! ¡Te llegan, te llegan, te llegan! ¡Sapes! Agarra esas... Agarra cosas, las vienen oh. mejor salte mejor salte camarón que mejor, se duerme se lo lleva la mejor corriente sal... mejor salte no tiene muy buena sensibilidad mejor literalmente. salte me, literalmente me sacó camarón que se duerme se lo lleva la corriente ayuda Córrele. Sí. adiós mijito trata de darle sapes o algo Espérame, pónganlos mientras arreglo mi sensibilidad. Espérate, espérate, espérate, que estoy siendo perseguido por unos cavernícolas. ¿no? Me ayuda, bien gachos. Amaron que se duerme, se lo lleva a la cote. Settings, Sensibility. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Córrele! Okay. ¿Qué, ¿Qué parece que es apocalipsis zombie esto? Ay, Ay, yo... Con razón este juego ah. es tan difícil. O sea, es que ya lo he jugado antes, pero igual sigue siendo difícil. Apresúrate, por favor. <risa> ¿Ya? Eso, ¿yo ¿Tenidos? ¿Tenidos? Oye, cómo cómo. ¿Cómo comes? Man sí. Mantén clic izquierdo con el con la man con el objeto en tu mano. ¿Cómo cómo? <risa> Como, como se escucha muy. Aquí, ¿sí? ah, Vamos a buscar bolitos. Te recomiendo que busques hongos. Honguitos. ¿Honguitos? Será nuestra fuente de comida y regeneración. Va vacas, vacas. Aquí hay vacas, aquí hay vacas. No sé, ya te perdí. Acá hay un mapa. Quédate la choza o algo, úsalo como punto de referencia. Es que la destruyeron durante la noche. ¿En serio? XD Entonces... Tranquilo, hay un mapa, abre la, la M y, ah, sí, y puedes sí, <risa> Tanto tiempo jugando a... Voy a iniciar una batalla, ¿va? No, no. Mejor primero me, me equipo con... Yo ando bajo de cocina Solo dame maderita, que necesito armas Sí. Sí. Es que no puedo talar de, de estas maderas porque necesito cosas más avanzadas, herramientas más avanzadas. Bueno, pero cualquier madera. Cualquier madera solo... Uy, si sí, sí, no ¿sí te llevaste... Si ¿sí agarraste la mesa de trabajo. ¿Qué ¡Oh, una calaca. Yo tengo una. Una calaca. Yo, yo tengo una. Una calaca, una calaca, esto sirve, esto sirve. ¿Por qué son las 17 horas tan rápido? Ayuda. Pues ¡Espérame! Aquí, aquí las horas pasan como segundos. ¡Tingualas! ¡Oh, sí, Daño extra mientras voy cayendo. ¿Y por qué tengo un salto extra? ¿Cuándo conseguí? ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Estoy atrás de ti! ¡Ranita! ¡Oh! Ya veo. Tengo ver, tres saltos extra. ¿Estás O sea, yo no voy a ir a la para... caja. Oh, por Dios, si sí, que hago daño. Está, la... Quédate aquí, yo voy a entrar. Voy a entrar como todo un profesional. Oye, como que ya están apareciendo monstruitos, ayuda. Métete a la calaca. Aquí sí que no pueden hacer... Aquí, esta sí que no la destruyen. Métete a la calaca. La calaca no la destruyen. Yo me encargo. Ahí está, fuertísimo. ¿Y por qué te divulteas todo sin mí? Oops. Solo había mineral de mitril y Ten. Un mapa de bote. Hay un bote. que es? la forma en la que podríamos escapar si es que nos tomamos el tiempo para una pregunta, ¿alguna vez alguien ha, ha terminado este juego? ¿pa' torneado? <risa> Fatorneado ¿Sí? ¡Oh! Una aldea Espérame Espérame sí, sí, sí. Ah, pero no hace nada Los aldeanos, ya me acordé Aquí los aldeanos Son más inútiles que Que los del Minecraft Ajá Aquí, ni si... o sea, puedes tradear, pero Oye, si sí, es cierto, puedes tradear Déjame tradearle Hay uno que te tradea armas Según yo una vez, una vez letra de una vez... Tiene que ser este, es un leñador ¡Hacha de mitril! Por 40 pesotes y una es... Me llevo el hacha de mitril Tengo un hacha de mitril Por 40 pesotes Oye, ¿y si me das un...? ¿Te doy mi hacha? Va No, un arma Pues Porque el hacha se considera como un arma Igual sirve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 Defiéndete igual Oye, si te digo que no tengo nada ¿hay ¿No tienes nada? Solo tengo una piedra Y cuatro madera Vente, te voy a dar un hacha Ve a la calaca rapidísimo Si sí estoy en la calaca O cueva, no sé ¿Estás qué dentro es dentro de la calaca? Yo la... ah, Es dentro cueva. de la cueva Es que hay en unas que son calacas y te... Yo, A mí me parecen calacas no, díxeme me no vuelve Tengo 36 de vida. ¡No! El... ¡Pégales con la piedra! ¿Cómo hizo eso? Te tiro ah, mi ah, Deriva. Rapidito. Mi nombre es deriva. Sí, es cierto. Tu nombre es deriva. Este. Es que dato curioso nos conocemos en la vida real literalmente aparece como en tu doceado el... video y es que casi no hacemos videos juntos y eso así que se me hace más, se me hace más normal de llamarlo por su nombre por, por eso me nada más que no me filtré que casi me gusta en internet <ríe> doceado oye me das algo Ven. para curarme tengo menos te de la mitad de la vida como puedes 26, ver y ahora qué, y ahora qué. ¿Me puedes dar algo para, para curar? ¿Te has 9, 5, 0, 3, 2, 3, 6, 5, Ay, listo, estoy bien, bien. ¿Crees, ¿Crees que podremos establecer nuestra base aquí en la calaca? Esperemos Bueno, pues vas sí. establecida Haz de cuenta que Aquí es aquí va a ser nuestra base de operaciones Primitivas Bueno, voy a ir a talar madera para tener ¿Un madera Un madera. cofre gratis ¿Se pues, no, no, puede morir tres, de hambre? Dos, tres, seis, era... no. no, pero sí, no, si, no, no, te, pero te, si te quedas sin comida no vas a poder ¿Vale? experimentar porque no se va a regenerar tu no, estabilidad ¿Entonces tienes no? algo para comer? Sí, un buen de cosas, de hecho ¿Qué onda? Creo que, creo que no, este no es no, un buen lugar para establecer una base, ¿sabes? ¿Por qué? Porque aparecen de estos menis todo el rato. Pero, bueno, ¿habían sido? Aparecen. No sé, a... si no salga, bueno, mientras, mientras voy a agarrar hierro, sí, sí que encontré sí, la. Pero, uh, ¿sabes qué podemos hacer? Establecer nuestra base aquí fuera de la cueva. Un poquito lejos, pero así tendríamos acceso a minerales. Oye. Okay. ¿Todavía necesitas un hacha? ¿Un hacha? No, ya tengo ¿Es una Es que acabo de encontrar una estructura que no vimos que te ya tenía un hacha ¿De qué materia? De madera De madera No, es Así que, que... Es, que ¿sabe? es que le compré una de mitra la Aumento. Deuxiado, dope, uno, nueve, cinco, tres, uno, dos, tres, ¡Oh! ¡Oh, por Dios, Drácula! Me dieron la habilidad Imagínate de robar Drácula. vida. Encontré unos dientes en un cofre y me dieron la habilidad de robar vida. Con los bien. ataques. ¿Sabes qué? Como me siento, me siento poderoso, voy a pelear contra unos meninos. Como me siento bien poderoso, voy a pelear con, contra unos menos Así que... Atrás dejar este trabajo a los expertos. Uno, nueve, cinco, cero, tres, dos, tres, seis, Y ahora qué. ¿Cuál Hola un, un barril Ah, si sí, suministros Doxeado, Twipe. hice Uno, nueve, cinco, cero, tres, dos, tres, seis, Y ahora que... Ahí Voy va a ir armando ahí. la uno, dos, tres, ¿sí? Ok, uno fuera Nah, mijo, esto está bien fácil Ya me los maté bueno, y, y me mielo. dieron leche <pause> Me dieron leche Por derrotar a estos niños. Oye, te recomiendo que ya te vengas a la calaca Porque ya se está haciendo de noche Mientras, mientras tenga tiempo voy a pelear contra ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? los Sí, no, ahora tengo dos un años. Hijo, Bien años. Poderoso. Ah, mijo, qué fácil. A la bestia. Dockeado do do tu IP 19503213. Y ahora qué, ¿Qué? y ahora. Ushito. Oh, Ay, Dios mío, mi internet. No. Me... Oye, como que ayúdame. Ayúdame. ¿Qué pasó? O oh, no, estás a como 0.0. 5 vida. Debil. Come Come todo lo que puedas Pero come así ¡No! ¡Adiós! ¡No, deriva! Bueno, pues todavía te... Todavía ten no... Espérate, espérate, espérate No te salgas, no te cagas ¡Está atrás de la esta! No. ¡Oh! Ya veo que te mató ¿No te mató este? No, me mataron unos zombisitos ¿Unos zombisitos Esas cosas que están siguiendo Oh, shit ¡Comida, comida, comida! ¡Come, güey! Come, come, come, come, come. Están mis cositas. Revívenme. What the... ¿Por qué son tantos? Mira. Recoge mis cosas. Estoy yendo. ¿Dónde están tus.? Ah, son esas. Están atrás. ¿Dónde? están atrás. Atrás de la cueva. ¿Atrás de la cueva? Uchit. Oh, A comer. Ah, no, no, cogiendo cositas. Reviviendo. Bien, bien, bien. Rápido, rápido, rápido, rápido, Ahí está. Sí, está Revivido. Bien, está. Revivido, tu IP. ¡Oh, no! sí, Ahí está. Bien. Ahí está. ¡Oh! ¡Qué Ahí na... na... Ahí está. A ver, ¿qué cosas te Ahí tenía? Tenía. Dos hachas, okay, sí. dos hachas. Sí? De... Aquí encontré una. Ok, yo tengo la otra. Así? Yo tengo la otra, tranquilo. No la... A ver, ah, mi con esta habilidad de hacer daño extra mientras voy cayendo, está bien fácil. Los enemigos, a ver, déjame. Te doy el, tu otra hacha. ¿Te está siguiendo uno? Mínimo, intenta pegarle o algo. Ahí está, le metí un tremendo headshot Ten... Creo que también tenías un mapa de bote y no sé qué Pero bueno, ¿Sabes qué? Yo creo, yo, yo creo que ya es hora de ir haciendo nuestra casa, o sea, nuestra casa, casa de... Así, casa construida por nosotros ¿Tenía madera también? ¿Cuánta? Más en específico De birch, tenía todo, mucho de birch No, pero más en específico Voy a ir a... Ah, no sé. ¿85 de daño con un solo tajo? Nada, nah, mi esta está bien buena. ¿Cómo okay. desbloqueabilidades? Yo, yo mejor voy comiendo. Oye, te recomiendo que vayas a buscar hongos o mates vacas o algo. Para la noche. Doxeado, tuite 1 Voy a, voy a tratar de conseguir un cofre dorado ¿O sabes dónde podemos hacer nuestra base? No, me trae muy malos recuerdos ¿Dónde? En el barco Bueno, por si en realidad no lo saben Cuando probamos este juego Me trae muy malos recuerdos esa, esa esa cuando probamos va... este juego antes de antes de grabar esto Ajá. digamos que encontramos un, un barco por en realidad por pura suerte y ahí fue el último lugar donde quedamos en esa partida me trae muy malos recuerdos de esa de esta zona pero esta está al otro lado de la, de la bendita isla Bueno, entonces, ¿dónde podremos establecer nuestra base? Tal vez cerca del barco No, ahora porque traigo Voy a vender, voy Hay, a... Unas voy a vender ¿Hay? Okay. Hay unas pequeñas ah, islas que están ahí Hay unas pequeñas islas Quiero vender Quiero vender N Nunca... Oh, puedo vender madera Cinco de madera por un peso un peso. Oigan, oigan, por favor. Para promocionar el canal, tal vez próximamente en el futuro, para promocionar mi canal, tal vez pr próximamente en, mi en el futuro en mi canal, su empiece a subir Far Cry 6, o, o el Assassin's Creed Odyssey, jeje. <risa> es por si las playas. Esto está bien fácil. Oh no, me hicieron daño. ¿Qué es esto? No, no le paso. Oh shit. 21 horas. ¿No la pista? Ahí está. Algo me pegó Ahí está. crítico. Ahí está, ya le gané, ya le gané. Do sea, Algo seis, me pegó crítico. ¿Sabes qué me acaban de dar? Me acaban de dar un. Frijol. Sape. Agarrando esas zapes a todos. Mudo Latinoamérica. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás en la calaca? Estoy en la cueva. Ok. Voy a abrir un cofre dorado a ver qué tiene. ¿Mi cosas. Mi 1, 9, 5, y ahora que ya... Oh, me acaban de dar en force Hacer más daño mientras más rápido me voy moviendo O sea, quieren que, quieren que estén constante moviendo para hacer más daño Morido, morido No, de nuevo Voy muy lejos, así que ya valía. Ah, no, estamos atrás de mí Ah, no puedo revivir en 50 segundos Para rematar Bueno, agarra mis cosas, agarra mis cosas, por favor Espérate, espérate. Qué bendición, amigos. Aguantar. Aguantar 50 segundos mientras un ejército de Menes me estás. Doxeado. ¡Ah! Tremendo. Tremendo Matrix. Sapes. Agarro un de esos sapes. Cuidado. Ok, esquivado. Me están aventando ¿Tienes que por aquí. Por Tienes allá. que agarrar. Me están pegando. Los... Creo que de aquí ya no salimos Creo que el barco no vamos a llegar Espérate, todavía hay esperanza Todavía todavía hay esperanza Para mí no ¿Qué? Váyase ¡Ah! Día 4, no día 4 ah, Espera ¿Qué le íbamos en el 3? Pues ya llegamos al 4 Ah bueno. Doxeado tu IP. 1950, 3236. Ah, sí, sí. ah, ahora... Perdóname si me llevo tu comida, pero es que tengo que comer. Si, sí, no pasa nada. Por el bien de la trama. Ah, ¿qué, qué es esto? ¿Qué onda? lo peor para mí el juego. Me, me pusieron un legendario a un enemigo legendario de del anime se agarras rápido rápido rápido rápido rápido rápido rápido ahí está como nuevo corre letilín ahora pues, corre puedes y, y si con, y si, con, y si con logras conseguir una piedra pues agárrate a todos por el bien de la trama oh no es, Esquive una bola de fuego que me aventó este enemigo legendario ¿no? Ok, escribe una, esquive dos, esquive Te dos, llevas a todas mis cosas. Esquive tres. Esquive. Le pego, le pego. Ok, enemigo legendario. Le pego. Me, me pegan. Me agarran okay. las apes. Doxeado, tu IP. 1, 9, 5, 0, 3, 2, Como que tendrás que volverme a revivir. Como que tendrás que volverme a revivir. ¿Otra vez? ¿Cómo quieres que te o sea, reviva sí. cuando estoy a literalmente tres de vida? No tengo comida, no tengo nada. ¿Esquivada? ¿Esquivo épicamente. ¿Ok? ¿Ok? ¿Ok? Creo que todavía hay esperanza. ¿A correr? Dejaste que te... ¡A te mi mir, ¡A mi Mir! ¡Ay, no me están siguiendo! ¡A mi Mir! Dulce sueño. Lo, lo que sea. Lo que sea. Necesito necesito curarme. Lo que, sea, lo que sea. Ya me morí. Ya me morí. Lo que sea. sea. Esta ya no voy a salir. <ríe> uy. <ríe> uy, re cerca. <ríe> re cerca, por Dios. Eh, mi compa, compa que Ya me mataron. Compa. Otra vez. Ya me mataron. Como, mataron, si te hace, como que te hace falta un poco de inocente. entrenamiento ¿no? como que te hace falta un poco de entrenamiento no, no te sí, en el Minecraft soy bien soy bien malísimo en el PVP imagínate en este en este juego que tiene las plásticas diferentes es más poligonal está los cuadrados casi me matan ese ese es mi mi bitácora. casi casi me matan sí es cierto pero me salvé porque me salvé porque me salvaste, me faltan literal, me salvaste distrayendo a los segundos enemigos. para desaparecer, distrayendo a los enemigos me salvaste. 30, 35, 34. Ah, 36. tengo que aguantar medio minuto. Me falta medio minuto. 3, 2, 3, 6. ¿Y ahora qué? Y ahora qué. Voy a ver. Ya me voy. Oye, como que ya me Me faltan 20 segundos de vida. No, para que te pueda revivir. 20 segundos. Entonces, 20 no vas, te ¿Es, espera, quedan ¿qué? 20 segundos de vida. 20 segundos para que te pueda revivir. <risa> <P> <Possial, ¿no? risa> Boxeado, tu IP 19503. Totalmente <risa> envisto. ¿Y ahora qué? Y el peluche, ese es mi cuarto. Ese es mi perro. Por el bien de la trama. No, no, no, no, sí. Por eso me digo. No, necesito una espada, pero, pero ya. ¿Pero Literalmente necesito una espada, pero ya. Espérate, aceptarlo. No voy a, me pero Perdati, voy a hacer. Voy a, voy a sentarme aquí rápido. Uh -huh. Voy a construir paredes, literal. ¡Métete! ¡Métete! a arriba! Deriva, deriva, métete. Ahí está. No, ya, Adios. está. Estoy viendo escondidito. No puede... What the hell? ¿Qué es eso? No. What? ¿Qué es eso? <en la radiación> ¿Qué es esta suerte? No, no soy un bicho! No. Ayú! Si mi ¿Qué aballo, es esta no. No. Amigo, Y tú tampoco. ¿Qué es esta suerte? Por Dios. Pero bueno, chicos, hasta aquí el video Porque tremendo Nos vemos. Bye. Ruír. ¿Tú tienes hasta el caja,